Vamos a empezar esta unidad que va a consistir en trabajar con el plugin, con la última versión del plugin para Word, el Wide right Inside 4. Se instala perfectamente con el Windows 10, con el Word 10. Con el 7 también eh, funciona y con el Vista también. Con el 7 puede dar algún problema a la hora de instalarlo, pero que se soluciona, por ejemplo que tengamos que abrir el Word como administrador, de hecho en, esta, en este ordenador estamos trabajando con Word 7 y se ha instalado, entonces veamos el funcionamiento. En primer lugar vamos a elegir un estilo de cita para escribir nuestro documento, tenemos en este desplegable elegimos el MLA, insertamos, vamos a escribir, y ahora necesitamos insertar una cita, insertamos, insertar nuevo, nos aparecen nuestras carpetas de nuestra base de datos en RedWord, podemos señalar una determinada carpeta, podemos decirle, que las referencias se ordenen por autor, de más a menos, o por año o por título. O podemos buscar en la caja de búsqueda. tengo señalado una carpeta, buscará en esa carpeta. Y ya vamos a señalar esta referencia, nos baja aquí y vamos insertando en este estilo la cita dentro del texto es eh, con los apellidos bueno supongamos hemos insertado Dos citas, vamos a insertar una última. De momento. Y ahora ya vamos a insertar la bibliografía final. A ver, para ver que veamos ya cómo va quedando. De las citas que he insertado, aquí tenemos las tres referencias, pero queremos seguir escribiendo el documento, en este Write nos permite seguir añadiendo referencias. Y se nos irían añadiendo también en la bibliografía final más opciones que tiene este Guidance Site 4 podemos decirle que una determinada referencia que se añada solamente pero sin que oculte el autor o que oculte las páginas que, el, que las suprima o que las anule. También que una determinada referencia que solamente figure en la bibliografía final, no en el texto. Se añadiría a la bibliografía final. Va, podemos ir señalando una referencia... Y le podemos decir que sí, que queremos que la añada a la bibliografía final. O podemos decirle que una de las que hay, que se suprima de la bibliografía final. Y otra última opción también es que con una determinada referencia, vamos a buscar una nueva, que nos cree una nota al pie, pero tenemos que ponernos el cursor donde queramos que figure la nota al pie. Nos aparecerá el número y la nota al pie, donde podríamos también seguir escribiendo sobre la referencia. Y ahora este documento podemos formatearlo en otro estilo de cita sin ningún problema. Este, este documento ahora decimos que lo formate en estilo de cita Vancouver que nos va a aparecer la cita dentro del texto con número que remite a la bibliografía. En este, cuatro, en este caso hay solamente cuatro referencias y vemos que tenemos una más en la bibliografía. Bueno, pues ya con esto vemos casi todas las funciones que tiene este Write Insight 4, que mejora lógicamente el número 3. Gracias.